8 de la mañana, 37 minutos, viernes, con la gente de Valersa. No pudieron estar el miércoles, están el viernes, nuestra gente amiga de Valersa. Hoy vamos a hablar de un tema interesante con Facundo Travaglini a quien ya lo, lo, lo saludamos. Facu, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Eh, hoy hablamos de un tema realmente que por ahí se viene escuchando mucho, he leído en Twitter, por ejemplo, sí. por ahí no de las banderas rojas o del red flag, como se conoce financiero, sino lo han llevado para otro lado. Eh, evidentemente sí. se está hablando mucho de las banderas rojas, pero... Eh, ¿A qué se refiere, Facu, cuando hablamos de red flags o banderas rojas financieras? Financieras. Bueno, eh, en este caso vamos a ver un poco más el tema de lo que son las banderas rojas, sí. las red flags de las finanzas personales, ¿no? Ajá. Que pueden ser señales que te indican que por ahí tus finanzas o tu economía de la familia o personal no están dando del todo bien, ¿no? o sea, Yo, Yo, me, escuchando, Facu, lo que decís, imagino... Sí. Que en la familia, como están las cosas ahora, cada rato sí. como que levantamos la, la <risa> sí. banderita roja, ¿o no? Sí, sí, bueno, totalmente. Hoy se vive un clima de mucha inestabilidad, así que banderas rojas hay, hay siempre, uh -huh. lamentablemente. Eh, ¿Y qué, digamos, qué hay que hacer? Eh, ¿O cómo lo acomodamos? ¿Cómo lo acomodamos? Principalmente, por ahí, para darnos cuentas, hay algunas señales, que, sí. es, que es la que vamos a ver ahora... Este, ...para aprender, ¿no? Le digo, bueno, ¿cómo me doy cuenta que, que estoy en esta situación? Uh -huh. Eso no quiere decir que, que estén las banderas rojas, no quiere decir que sean situaciones irreversibles... ...o que no se puedan yeah. este, justamente revertir, ¿no? Si uno le da eh, la atención que necesitan y aplica uh -huh. por ahí una estrategia, este, todo se puede revertir, cualquier situación. Ahora, Facu, eh, por ahí, ¿está bueno también eh, sentarse, comenzar a ver, yo digo, deudas... Sí. ...y ponerse, bueno, acá tengo que poner el foco, acá hay una sí. banderita, digo... ¿También Totalmente. ir analizándolo por ahí? Totalmente. Bueno, de hecho, una de las señales es cuando uno no tiene en claro cuáles son los ingresos y los gastos del mes. no bien Por ahí la parte de ingresos es mucho más sencillo, porque si es un trabajador en relación de dependencia, el ingreso lo puedes determinar por tu recibo de sueldo, cuánto claro. ganás. Ajá. Si sos independiente, por ahí un comerciante, un profesional independiente, puedes tomar este, como referencia los últimos seis meses de ingresos, haces un promedio y decís, bueno, este es más o menos mi este ingreso estimado del mes, uh -huh. ¿no? Donde viene el tema es por la parte de los gastos, claro. que es donde solemos mucho flaquear, este, y la forma más fácil de revertirlo es registrar, siempre registrar, ¿no? Puedes hacerlo en una planilla de Excel, por ahí si te llevas más, este, con, con la o la, la tecnología, ¿no? o lo puedes hacer en un cuaderno, este, en una agenda, imagino en el teléfono también, en el una, teléfono las notas. también, totalmente, uh -huh. eso depende, este, de alguna forma que te sea sencillo y que lo puedas mantener en el tiempo, ¿no? La constancia que es clave en este tema. Este, sí. Entonces, nada, anotar todo, desde los gastos fijos mensuales, como puede ser un alquiler o los servicios, sí. hasta los famosos gastos hormiga que a veces uno no los tiene en cuenta, pero este, suman un número cuando uno se pone sí, a, este, Señora, a analizarlo. Claro, yo digo, eh, escuchando lo que decís, eh, Facu, sí. eh, vos comenzás a anotar, ves el ingreso, ves los gastos, sí. y digo, bueno, tengo esto para, no sé, ir al súper tengo esto para gastarlo en algo que quiero comprarme, sí. digo, está bueno de ver esto de lo que ingresa y lo que sale, para ver el número redondo después, el final, y decir, bueno, esto me sobra, bueno, esto puedo hacer, esto no puedo hacer, está, está, está, está bueno. Tal eh, es algo que ya eh, Diego y Pablo nos, nos venían sí. comentando, Belén también algo nos, nos dijo cuando eh, había venido a charlar con nosotros, y que muchos, hablo por mí, por lo menos no, no lo hacen, no están acostumbrados a sentarse y comenzar a anotar. Y, y es una Totalmente. buena mecánica, digamos, para, para ver realmente cuánto te queda para el mes, ¿no? Totalmente. Por ahí muchas veces el, el error que solemos cometer es decir, bueno, gasto, pago todo, y lo que me sobra veo que hago no o lo ahorro o me doy un gusto o lo que fuera y en realidad la teoría dice que debería ser al revés uno debería primero separar el ahorro y después ajustarme a lo que queda para hacer los pagos y demás, no se supone pero bueno a veces lo podemos hacer a veces no este, otra también de las sí. señales sería cuando yo me doy cuenta que no llego a cubrir los costos fijos mensuales no Ajá. de lo que te decía el alquiler sí. por ejemplo los servicios el internet que hoy en día la verdad que es ...algo muy necesario en las casas... Uh -huh. Este, ...cuando yo me doy cuenta que no llego... ...es cuando empiezo por ahí a endeudarme... ...empiezo a pedir a la mamá, al papá... a ...los hermanos, a los amigos... ...y entro en más deuda y más deuda... ...y sobre todo también se suele usar mucho la tarjeta de crédito... Claro. ¿no? ...que a veces nos tiene un poco atados para el sub. Es, para... ...es un círculo, vicioso, ¿no? es un círculo no, vicioso... ...a mí me pasa mucho Facu... ...el, <risa> tema, el <risa> tema de, de sí. la tarjeta de crédito... Sí, sí. ...es un círculo vicioso que bueno... ...que lamentablemente es necesario... ...por qué, porque si no tenés dinero... ...no te alcanza para llegar a fin de mes... ...tenés sí. que ir pasar la tarjeta y pasar la tarjeta y después al mes siguiente hay que pagar la deuda esa, ¿no? Totalmente. Entonces... Bueno, una de las cosas que no se recomienda siempre y cuando sea posible es nunca hacer el pago mínimo a la tarjeta, ¿no? Bien. Es hacer Ajá. tratar de hacer siempre el pago total, sino eso recarga muchos uh -huh. intereses y refinanciamientos. ¿no? Facu, eh, eh, banderas rojas, sí. eh, ¿hablamos tanto en la economía de la casa como en grandes empresas también? Este, en grandes empresas también tenemos distintas banderas rojas, uh -huh. este, pero más que nada, un poco es para ayudar a las personas. A, porque, ¿qué pasa? A pesar de la situación macro, sí. en la casa siempre es donde se ve la realidad, ¿no? Si alcanza, si no alcanza, si falta o si no falta. Claro, uh -huh. ¿No? Entonces, es llevar el día a día. Llevar el día a día Bien. y tratar de no llegar a esa situación, ¿no? Del tener que pedir uh -huh. un préstamo o tener que depender a tarjeta de crédito. Bien. Una por ahí de las formas que también se dan muchas grandes empresas es tener como un fondo de emergencia. ¿No? Es sí. decir, por ejemplo, como un trabajador normal como nosotros, este, decir, bueno, yo tengo que tener un fondo que me permita a mí este, poder vivir de la misma forma, mantener uh -huh. mi nivel de vida ante una eventualidad. Claro. Que puede ser por ahí que tenga algún gasto inesperado, puede ser alguna catástrofe como una enfermedad, uh -huh. o un accidente, o puede ser también una situación de desempleo. ¿no? Entonces lo que se recomienda es decir, bueno, yo tengo esto como decíamos en la primera bandera, tengo que saber cuánto me ingresa mensualmente. Uh -huh. De ese número, lo ideal es entre 3 a 6 veces, lo multiplico por 3 o por 6, este, ese sería mi fondo de emergencia. Uh -huh. Para ante alguna vale redundancia y emergencia de caso de desempleo y demás sí. poder mantener mi nivel de vida hasta que pueda conseguir un nuevo ingreso claro. no este, justamente para eso se utiliza el fondo de emergencia Está bueno claro claro claro eh, Facu y hay alguna eh, bandera roja que se pone muy colorada muy muy complicada sí. bueno, re recién sí. lo decías eh, no, en, digamos no es imposible salir de, de esta no, o, o sacar esta bandera roja y levantar otra de otro color pero digo hay alguna que ...se puede poner muy complicada y ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer en ese caso? Mirá, este, por ahí uno a veces no lo toma mucho, en este, no tiene mucha noción o no toma dimensión uh -huh. ¿no, de la situación... ...pero uno de, de los momentos críticos es la jubilación, ¿no? Por ejemplo, Bien. cuando uno uh -huh. llega a cierta edad y se jubila, ¿qué pasa? Por lo general el ingreso suele reducirse a la mitad... Y los gastos por tema de salud en general suelen subir el 30%. Entonces yo gano la mitad y mi costo de vida es más alto. Eh, claro ¿no? Entonces preverlo durante el tiempo activo laboral para poder tener esa jubilación y poder vivir un poco más tranquilo. Uh -huh. ¿no? Entonces empezar a hacerlo desde la edad temprana, digamos, no, ¿no? Bueno, tener en cuenta el, eso. Yo siempre hablando de jubilación, el doctor Escaro, sí. a quien le mando un abrazo, nos decía siempre, hay que prepararse para la jubilación, Totalmente. no solamente en lo emocional, Sino también sí, económicamente, exactamente, porque bueno por ahí llega a esa edad ya uh -huh. queriendo disfrutar o estar más tranquilo. Y si también tenemos problemas financieros, todo se, se complica un poco más, ¿no? Eh, Facu, eh, la gente que nos está viendo esta hora sí. y quiere hacer alguna consulta, quiere sí. acercarse a Valersa, ¿están atendiendo de manera normal? ¿Hay que sacar algún turno? Atendemos de manera normal. Estamos de lunes a viernes, de 8 y 30 a 13 horas uh -huh. y de 14 a 17, Bien. en Alvear 499. ¿no? Pueden contactarnos por las redes sociales, solicitar un turno o acercarse ahí en el momento que... Nosotros lo vamos a tener con mucho gusto. Buenísimo, y ahí está, ante cualquier duda, también están las redes sociales, se pueden contactar con ustedes. Totalmente. Siempre lo decimos, la charla que tenemos con la gente de Valerza, venga quien venga, siempre se suben a, a sus redes sociales, sí, así que total. también la pueden compartir por allí. Facu, Genial. un gusto, nos volvemos Nico. a reencontrar en cualquier momento, cuando, cuando quieras. quieras. ¿Eh? Ahí está, ¿eh? el, el debut de Facu, realmente clarito, <risa> ¿eh? clarito, con estas banderas rojas financieras también en casa. Eh, no son imposibles de, de, de, de sacarlas, pero... Hay que acomodarse en la economía familiar. 8 de la mañana 45.